Listo Escúcheme, sabio todo ¿Cree que tener su propio programa de radio hace que su opinión sea más importante que la de todos los demás? Pues deje que le diga una cosa importante, capullo ignorante No tiene derecho a ser despectivo. Señora, ¿no? tengo el mismo derecho que cualquier otro Igual que usted Por eso es grande este país Organizadora de marcha LGBT Chucha, no tenía, que que es tenía que ser Tenía que ser a hueona No, no, no, que puede poner a poner a otras personas y esconder sus propios secretos ¡Eh! Se eh ¡Eso la gente es mentira! La gente ¡No puede lanzar acusaciones de como esas y pruebas. pruebas. ¡Se lo ha inventado, chicos! ¡Es una lunática, lo juro! ¿Javi? ¿Ah? Me ha dado un pan ¿Me, ¿Me puedes dar un pan? ¿Pan con qué? Con motela mm, Ya voy, espera un poco Si la Sí sé, pero es que pucha, comiste, mejor no te doy, porque comiste pizza y creo que con chocolate se, se va a mezclar y... Mejor no, Juli, te recomiendo que mejor no lo hagáis. Porque lo peor que te puede causar, lo peor que te puede pasar por comer Nutella con pan y todas esas cosas, es que te va a doler la guata. ¿Por qué hiciste eso? Julieta, de verdad te lo digo. ¿Quería enfermarte la guata? Bueno, voy a ir a buscar pan. Voy a hacerte el pan con Nutella. A ver si después más tarde tu mamá te despierta para ir al baño a vomitar. ¿Quería o no quería? Yo te digo. Porque he visto gente que ha hecho eso de mezclar la pizza con el chocolate y de, de, de, de, te digo al tiro que no es rico. Come las dos cosas. Las dos cosas, pues una. Sí. No, pero también así como una cosa primero y después lo de, después lo otro después, pues. Pero es que igual, baja mejor la que se te, que se te baje esto de la comida y después. Bueno, después sí, pedir el, las, el pan con Nutella. Mami, con las cosas de tomar ahí se baja. ¿Qué? Cuando tomas algo ahí se baja la comida. ¿eh? Pues sí. Ah, entonces me aprovechas de tomar. Pero igual tengo flos. agua no hay Te tampoco. Déjame, déjame hacer un par de misiones acá en el juego, voy bajo para traer más agua. ¿Ya? Me falta ¿Sí? hacer más weá acá. No hay... Corro, se corro, se corro. Puta. Oh, no, no. No lo vale. Javier, espera que siempre voy a ver a la Kini a la para ver si está arriba o yeah. Ya. Voy a ver primero acá en ¿no? ¿Puedo abrir? No. No abras esa ventana. Oh, Allá. Yeah. ¿A quién está bien? No, mal. Sí, está bien. ¿No ha subido? No. no. Está muy fácil de decirlo. Está en la arena con la raíz. ¿Dónde están las plantas. Ok. ¿Dónde no estamos viendo las plantas. Puta, ¿por qué todos tienen esta wea de invasión de presidiar la web? una tele Completé todos las invasiones de privacidad de una isla. Falta la otra. Que le queda una no. itu oh shit Che mare lo mateo A las 9.45 AM Hola, papá Hace días que no sé nada de ti ¿Por qué no llamas? Los niños tienen ganas de verte Ya han elegido tus regalos de Navidad te ¿Puedes creer? Otra vez en Navidad a la vuelta de la cultura. El tiempo vuela, ¿eh? Deja que vaya a buscarse al trabajo Puedes quedarte aquí Sé que crees que eres un unicornio, ¿no? Papá, papá Nunca eres un unicornio Me paso que más de trabajo la Murió, porque todas las invasiones de casi la mayoría de las invasiones tienen que ver con alguien muriendo o sociedad. No sé, con wey así, wey. Qué sabe, qué soy. Ah, pensaba que era algo importante en Pony. No hay nada en Mad si sí hay acá. Ya hice esto. Este ya está lista. Está listo de, de la cuestión de las armas y de la invasión de policía. Este también está listo de lo mismo. En Pony También están listos de los dos. Me queda Mad y el Loop. Madmill, el loop, sí, Madmill, el Loop. Eh, Madmill, el Loop. Madmill y el Loop. Las últimas dos islas que me quedan en completar con lo de las armas y la invasión de privacidad. Que aún me quedan. Encontré una acá, de lo de investigación, comercio de armas. Vamos con lo de las armas. Así ter me los termino todo. Como ayer me terminé el City Hotspots y lo de las personas desaparecidas. Y como, an y como ayer, anteayer, terminé lo del... ¿Cómo se llama esto? Eh, o sea, completé un poco el City hotspots, hotspots Y me completé lo del tráfico de personas Después me hice el de personas desaparecidas ayer Y terminé el City Hotspots Y ahora voy a terminarme a lo más posible lo de las armas y las invasiones de privacidad. Y ahí estaría entrando ya en lo que sería lo último, que la, los convoys criminales y lo, los delitos. Bueno, que los delitos son como eventos aleatorios, que son ilimitados. Para ganar reputación y dinero y, y XP. Y lo de los contratos de agentes. Y ya después de eso estaría listo con, con todo lo que tendré que hacer en el juego. Y hacer lo de los delitos nada más y seguir. Juan. <risa> Listo, 7 de 10. Voy a terminarme con lo. Primero con lo, lo de las armas. Después paso a la invasión de privacidad y seguimos. Aunque voy a aprovechar ya que hay uno cerca de invasión de privacidad. Así que me lo puedo completar rápido. Mira, tu señora, hijo de la. ¡Sálgate aquí! A rabí, <ríe> me acordé del pan a rabí. Perdonen, permiso, permiso. Tiene... ¡Ah! Oh, sí tiene Para hacerlo rápido Ah... No veas eso, Juli. Tu mamá ya te dijo la otra vez que no vieras esas cosas. Pipi... Espérate. te caché, para acá! espera, espera coche. Toma tu puto celular, ¡Pues no quisiera matarte, pero así pierdo la reputación. Ya va a pedir un auto, ya que no tengo potente, potente en el sentido de que. Puro arranque no y nada. Gracias. ¡Corte, tío! Oh, ¡Coño! No me choquen, no me choquen. Se montaña rosa, está guay. ¡Ah! Casi. Puto rompecabezas. ya algo me algo yo sepa mm. ¿Quieres que te traiga agua. Sí. Ya ya voy a esperar. Porque hace rato que lo dijiste. Ya. Te voy a traer agua. Espera. Después en de la Nutella cuando tome agua y empiece a bajarse la comida y. Entonces... Ah. ¡Oh! Permito, gracias. Bueno, ah, oh, muy bueno, quítate. Pero tapas de bojuli. Y... Sí, Estás tapada, Oh, perdón. Oh. Oh. ¿Quisiste salvar a la persona? No, la choqué, pero por accidente, pero se salvó. Oh, Dios, qué bien. Uy, oh, shit, perdón. Ah, acá está. Estás haciendo amigable, eh. En el juego, ¡Sí! Solo por el único no, no quiero atropellar a nadie. A está haciendo? A ver si está. Está tranquila la Kini, la déjala, Julieta. Oh shit. Es para allá la verdad ¿Quién está con la rapsi? Déjala nomás. No te preocupes tanto. No, es que tengo miedo que suba. No va a subir, no va a subir. Que me estás diciendo 40 veces. Oye, déjame prende el calefactor. Ah, sí, prendelo. Ya. Ya, uno, dos. ¿Lo prendiste? Sí. Ah, ya. Yeah. Pues ya que estaba cerca del rojo. Ok. A está por fin calientito. Oh. ¿Dónde están los otros? Muerta por acá. Acá está. Ay, no ¿Vamos a Sí. a la boqueta Sí, sí no. tomar... Oh, tomar. Ay, Toma. Quédate tranquila en la cama, Juli, ¿Sí? ni siquiera empieces ¿Sí? a moverla, a moverte por ahí. O sea, sé que me vaya a tirar las tapas para atrás. Uy, güey, ¿eh? la guarda ¡Shit! ¡Shit! Shit. Está muy lejos, weón. ¿Por qué no me avisaste antes? me lo va a dar Tobías ¿no? Creo que tendré que esperar nomás It's something I advise it in the air Mira, ahora estoy en el trabajo y no puedo estar luchando". ya se ¡Santo Cielo! Venga, que te lo estoy ¿Qué es Veo una foto señor gallecitas que me pusiste en el ordenador la semana pasada. ¡Ay, qué lindo cuando las abuelitas no saben de internet! el <risas> agua? ¡Ya voy! Puta, ¿no? De nuevo. Fuck. Cada vez se pone más triste, weón. Estoy así de cerca de, ah, de, no, de no seguir jugando más esa parte. Pero no, weón, me lo quiero completar. Hoy, hace rato me ponía este, este de en el oído y aún me duele. Y ya, ya, ahora sí voy ya. Ah, y fuck. Ah, pero ahí, de bajar estas cosas. Oh, verga. Entonces, ¿cómo me llevo la botella? ay casi me caigo ya está van a el agua el agua primero. Cuidado que está muy llena. Ábrelo con cuidado. Juli, ábrelo. Pásame el agua. Tengo miedo que echar piso. Cuidado con correrme a la cama. No, así no. Ahí. Es eso. ¿Mm? que te pido, no te quejes. ¡Ay, había alguien, puta! Ten cuidado con ese auto. Es un el pelo momento, ¿qué? Grandes almacenes manequín, robo denunciado, modelo femenino adulto estándar es un loco está hablando con un maniquí Faltaba nomás que fuese un robot weón, que no se moviese. Chucha ya ¿Cómo va a comer, Wanda? <risa> ¡Loco! <risa> catalogado como loco <risa> Hey, hey, your rating is crazy as fuck <risa> Ese es su rating <risa> Cuidado, weón. Te dije Cuidado Come on.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 ¿Cómo hago para conectarlo? Uno, dos. Me falta este. Pero ese también falta. Ay, ¿cómo lo hago? ¿Me puedo comer el pan? Cómetelo, Julieta. ¿Cómo conecta esta weá? Uno, dos y falta este. Man. Ay, por fin. ¡Wow! ¿Jordi, weón? Tengo que robarle rápido. Ese fue rap, ese fue raro. Wow. Perdón, ah tola. Ah. Voy a completar los primeros de esta isla, Madmill, y después hago los demás que están por todo... A ver si creo que... ¡Oh! ¡La suerte! Madmill le queda solo uno de los de Invasión de Impresión. Y después me falta de loop y de loop es muy largo. Grande el mapa. ¡Eh, hey, me identificaron! De ese es justiciero, tiene que ser él. ¡Ey, esto así, ¡Soy así! ¡Soy yo! Esa es la respuesta. Me equivoqué en todas. Sorry, ese cajero está fuera de servicio. Más. Ay. Me enferma esta weá. Falta acá también. Bien, me da igual de lo que, que, que diga, no diga doctor. Rafael, de ningún modo me voy a vacunar. Las vacunas solo no te ponen más enfermo. Busco para eso es la vacuna. Tiene que estar inmunizada. Vaya, no, ya, ya. Inmunidad de rebaño. ¿Está diciendo que soy una vaca? No. Podemos pensar desde el principio. Por favor, la ¿Está llamando bien. ¿Por qué nos desplomamos y le damos ahora una cita? Solo tenemos que llevarle. Y después la señora se convirtió en una antivacuna como todas las weonas de este país weon y weones de este país que creen que la vacuna oh, te va a poner un chip más charcha la wea no es así weón, no te va a poner un chip la wea si tú crees que una vacuna te va a meter un chip time más weona o weón, no es así weón, no va, no va a pasar tú crees que la vacuna te va a poner un chip que de alguna manera Google te va a espiar weón, por ese chip ¿estás tomando alguna droga acaso? ¿estáis bien? ¿te están maltratando en la casa? porque si así weón, eh, habla con un especialista weón, porque vacuna eh, me he puesto dos veces la dos dosis de la vacuna Pfizer y no he sentido ningún problema, bueno, excepto efectos secundarios como dolores articulares, musculares, cansancio, dolor de cabeza, pero nada más, tampoco he sentido como que Google me esté espiando, no he sentido alguna clase de mano biótica o, algún... o que mi mano se reemplazó por una mano robótica, no hubo ningún efecto, güey. yo les digo, pónganse la vacuna, porque si quieren estar bien y a largo plazo, pónganse la vacuna es muy necesario y obviamente recomendable si vos no te querés poner la vacuna es porque tú creís que la vacuna te va a meter un chip o te va a transformar en un reptiliano como el Mark Zuckerberg lo cual es obviamente mentira o simplemente porque ves esos videos o eso, esas películas o series en las que están haciendo esas cosas yo te digo amigo que no o simplemente porque querís gallina porque sería que y no queréis ponerte la vacuna, porque una vacuna una aguja, entonces weón ya, po. Si tenéis menos de 18 años, te entiendo. Si tenéis más de 18 años, 21, 30, entonces deja de hacerte el.. Deja de hacerte el miedoso y ponte la vacuna, po. Ni siquiera la porquería duele. Miráis para un lado, miráis un texto, le, leí algo, escucháis música, weón. Y listo. Vacuna lista. Todo te puede ir tranquilito a la casa Y fin Pero no más, por favor Como si la vacuna te pusiera algo wean. Así que para la gente que cree Que, ah, que la vacuna te va a poner eh, un chivo Que te va a poner eh, cuestiones Después va a tener un celular en eh, los ojos Yo te digo que no No va a pasar Y cada noticia falsa que veáis en internet No le hagáis caso, son noticias falsas nada más son noticias Juan, que te hacen creer como que oh, que la vacuna es malvada hoy, oh, que tienes que hacer algo al respecto y eso es lo que hace la gente, de ir a las calles Juan, a protestar de que la vacuna es, eh, hace esto, es eh, otra cosa aparte que puta ni que la vacuna te te, te convierte en un reptiliano Juan. yo digo eso porque yo obviamente sé cómo funciona esto el mundo el mundo de, de este mundo loco, Juan, lleno de gente loca no hay nada no pero en sí no, no reclamen por lo de la vacuna no va a pasar nada malo lo sé y si el juego. que esta maldita enfermedad que no me abandona no pero de verdad no se Pónganse la vacuna es lo más recomendable de todo querés estar a salvo, querés que tu familia esté bien, querés estar bien tú también pues ponte la vacuna Recomendable Miembro de la directora de Fedora Federation <ríe> Wow Ya tengo en distintas posturas Y no necesito una No importa qué hago con la Nada, eso lo Es que me reembolse los 400 dólares. Soy un coleccionista que se la toma en serio. Si vieran mi colección, entendería que no me tomo esto. a Esto es muy importante para mí. Así que, hoy a con su supervisor. Presentaré una queja y caballero, haré que la no despida. ¿De acuerdo? Porque yo consigo cosas cuando es necesario. Una vez más. Chucha Le gusta la figurilla. Es un coleccionista. Hay gente que cuando le gusta coleccionar y... obviamente hay... ventas en internet subastas de objetos y cosas así la gente lo que prefiere es que las cosas estén en caja o que... obviamente... estarían envueltas, selladas, sin abrir, nunca... tocarían el, el aire o un dedo, por así decirlo pero hay gente que tiene hijos que son coleccionistas o sea los hijos no me refiero a la familia los padres la mamá el papá que son coleccionistas y mantienen sus reliquias sus más preciosas colecciones eh, obviamente en... guardadas pues wey, wey wey este es del ah tiene que ver con el con el ya, vale pero la cosa es que la gente Debería darse cuenta de que al tener un hijo, el hijo obviamente va a empezar a, a descubrir su mundo y todo. Y entre cosa y cosa, entre cosilla y cosilla, va a encontrar obviamente, puta gallito, va a encontrar las colecciones, por la lo, colección, lo más preciado de todo. Y se va a escalar esa de seguro ese, ese estante eh, lleno de cuestiones y va a empezar a jugar con las cuestiones. ¿Y qué voy a hacer tú? Decir, puta, mi hijo me destrozó la wea, ya no es coleccionable, weón, quiero matar a mi hijo. Solo deja que juegue con las cuestiones. Ya no es colección tuya, ahora es de tu hijo. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh, Está rico. Seguro que está rico. Rico, Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Me está dando a comer a su bebé sé muy bien cómo es el diálogo para los padres así que bueno el diálogo las palabras que hacen los padres bueno una familia normal fue una invasión de privacidad muy normal obviamente es una madre con su hijo que le da la comida obviamente y pues obviamente tenga que enviarle el pañal Pañal. obviamente es normal a todos los niños chicos le ha pasado de seguro a ti también te ha pasado bueno tú que estás viendo este esta, este gameplay pregrabado no bueno no está siendo transmitido pero está pregrabado lo voy a subir a youtube sin editar ya que no tengo mi computador para la gente que no sabe y que seguro va a ver esta grabación en YouTube Mi computador, con el que edito y con el que grabo y con el que juego y con el que hago mis cuestiones, los estudios y toda la cuestión eh, pues murió O sea, el disco duro murió por culpa de una actualización fallida de Windows 11 O sea, murió el arranque del Windows 11 Pero se llevó consigo el... todo el disco duro Y murió el disco duro Así que tengo que esperar a que a que den una plata, a que me llegue una plata con la cual obviamente podré comprar un disco duro M2 para ponérselo a mi computador. Esa no era. Hay una mosca acá, weón. Bueno. Ay, a ver. Momentón. Es que con las moscas yo no lidio, weón. No me, me gusta. Ah, oh, no le di. Creo que le hice volar, weón. Bueno. O le pegué, creo, no sé. Una de las dos. Ah, no, si sí le di. La maté. Y le, y le pegué con la mantufla. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ustedes no lo ven porque la cámara de PlayStation nunca se grabamiento, estoy haciendo yo una grabación. Está pregrabado, de todas formas. Ah, que lo pienso, el video podría estar listo. Voy a subirlo a YouTube. Digo, voy a terminarlo ahora. Pero de todas formas, si ven este gameplay pregrabado eh, Pues les digo Que aparte de que Youtube me puso un strike El cual sigue vigente hasta el día de hoy eh, No tengo computar para editar, así que todos estos videos van a estar eh, pregrabados Y se van a subir sin editar O sea, todo lo que han escuchado, todo lo que he hecho, fuera de cámara obviamente eh, Estará en el video eso, eh, bueno eso pues, si les gusta, pues les gusta, si no, pues no, y espero verlo en el, la próxima pregrabación de Watch Dogs 1, puede que el del 2 después, no sé, me gusta más el 1, me gustó más el 1, de verdad, es mucho mejor el 1, pero eso, bye bye.